I am happy enough, I am glad to be here. Hello, everybody. Hola, a Hola todos. todos. Con... Juan, Juan Linton. Con... Juan Linton. Juan Linton. Now, everybody. Bien, ahora todos. Who does that? manténganse en un muy buen estado. Ciudad 2 Make a change. At consciousness level, information level, energy level, and vamos body level. a comenzar a hacer cambios a nivel de la conciencia, de la energía y del cuerpo. Everybody Ahora todos cerramos los ojos con una sonrisa interior. Posture, Mantén tu postura corporal erecta y centrada, para el juicio eleva y retraes el mentón. Observo el cuerpo. Observamos el cuerpo. Your body is centered. Y sentimos el cuerpo centrado. When body is centered, the energy also will become. Cuando el cuerpo está centrado, la energía también está centrada. Observamos todo el cuerpo de chi nos relajamos. Ahora observamos nuestra conciencia. Y nuestra conciencia también está centrada. ¿Qué es eso de que la conciencia está centrada? Quiere decir que la conciencia está en el momento presente, sin apegarse a nada más. Observas y sientes a tu conciencia. In the present moment, consciousness is a centered state. En el momento presente, la conciencia está en estado centrado. The centered consciousness Siente with the centered body que esa conciencia centrada se funde con, en el centro del cuerpo is de the Chi. En el cuerpo centrado y es la completo de la vida uh, central. You know si siempre te mantienes en este estado your centrado de vida, more, tu conciencia se va a volver cada vez más estable. Y la energía stronger. de tu cuerpo se volverá cada vez más fuerte. Uh, Ahora siente la sonrisa interior. Relax relaja Primero vamos a ir al estado Tian How hey. can ¿Cómo llegamos a ese estado? El estado hmm. Tian Regei quiere decir que todo el cuerpo humano y el Chi universal se vuelven uno. ¿Cómo podemos entrar en ese estado? Usamos nuestra conciencia pura para observar el cuerpo de Chi. Y sentimos que el cuerpo de Chi parte por parte se vuelve un estado de Chi y se funde en el universo. Podemos usar el sonido XU. Así que ahora la conciencia se enfoca en el centro de la cabeza. Escuchamos el centro de la cabeza. Relax. Sentimos, relajamos. Decimos shu silenciosamente. From the sintiendo la vibración the desde el centro de la cabeza se expande. Mm. Mm. Uh, Xu, cuando dice a Xu, sí, hay una vibración muy suave y gentil que se expande del centro de la cabeza hacia el cerebro the of the head and el centro de la cabeza y el cerebro, y el todo, cerebro todo se vuelve chi se vuelve vacío. Mm -hmm. oh, the head, oh, head the todo el espacio interior de la cabeza se expande La cabeza se transforma en chi y se mezcla con el universo. En ese estado continuamente decimos shu, sintiendo que el espacio interior de la cabeza y el espacio universal se vuelven cada vez más puros. Mm. Uh, shu, Cuando decimos shu, our head in space, chi, el chi, el chi del espacio de la cabeza puro and puro, se va transformando y volviéndose puro cada vez más puro. Se vuelve cada vez más equilibrado. Cuando decimos "shu", nos relajamos. Y nos relajamos cada vez más. Durmiendo, pero sin dormir. Todas las células cerebrales, el espacio de Chi se vuelve cada vez más armonioso. Mm. Observamos el espacio, el espacio interior del cuello. merge. Siente que la conciencia pura se funde y va a través del espacio sutil del cuello. Relajando. Luego, el espacio interior del cuello se funde con el espacio de Chi universal, y este nutre el espacio interior del cuello. Hmm. Decimos silenciosamente y observamos muy profundamente hasta que sintamos que todo el interior. Se ha mezclado completamente con el universo y se ha vuelto muy puro. Observamos el espacio interior de hombros y brazos. En lo profundo de los brazos, experimentamos el universo infinito. Observa el espacio interior del pecho, en el interior los pulmones, heart, el corazón and the y las mamas. Mm. Solo issue, silenciosamente. Y siente cómo ese espacio se transforma puro, en chi puro, y se vuelve cada vez más puro y se funde en el universo infinito. Esta es una muy buena manera de usar el chi universal para purificar nuestro interior y nutrirlo. Mm. Relaja. Eh mm -hmm. mm -hmm. Mmm. Cuando observas profundamente, el espacio interior de pulmones, corazón y mama se vuelve cada vez más y más armonioso. Cada pequeña célula se funde en el universo infinito. Your heart open. Siente que tu corazón se abre. Your inner smile. Con una sonrisa interior. Amor in universe. Se funde. Surrender. En el universo. Surrender. Ríndete, ríndete, pero mantente diciendo shu silenciosamente y muy suavemente. Ahora despacio observamos el espacio interior del abdomen. El interior del abdomen es vacío. Decimos en silencio. And the the Sentimos que el interior del hígado y la vesícula biliar okay. se vuelven puro chi y se abren. Mm. observamos el páncreas y el bazo. Um, empty merchant universe, vacío se funden en el universo. Um, Yeah. In, siente que cuando, cuando inhalas el espacio el espacio interno profundo absorbe y atrae el chi puro universal profundamente y cuando decimos shu silenciosamente desde el profundo espacio se abre y se funde, se mezcla en el universo. Observamos el estómago y los intestinos. Mm. Necesitas sentir que el estómago y los intestinos, en todo su interior, todas las células se transforman en chi, se funden en el universo. Observamos el espacio interior de los riñones. Uh... Observamos la vejiga y el sistema reproductor. Mm. Mm. Yeah, that is the Sentimos ese espacio. We the open? Cambiando en chi abriéndose y abriéndose se funde en el universo vacío todo el espacio interior del abdomen se ha vuelto un espacio inmenso y se funde en el universo El espacio interior del abdomen se expande, desde un nivel muy profundo a un nivel muy sutil. Mm. Ahora observamos el espacio interior de la columna vertebral. Observamos las vértebras cervicales. Mm -hmm. Vacías. March into the universe. se funden en el universo. Observo. What brain. Observamos las vértebras torácicas mm. observamos las vértebras lumbares and el sacro y el coxis uh, There, the Observa todo el espacio interior de la columna vertebral de Chi. Se uh, mm. funde en el universo. Observa, observa legs, el espacio interior de las piernas. Mm. Mm. Uh, empty, observa el chi puro, vacío, mm. vibrando. El espacio interior de las piernas expande, expande. se expande y se expande. Uh, y To the whole, see, body, inner space. Observa todo el espacio interior, interior de chi space. del cuerpo con una sonrisa interior. Mm. Mm. Relax, Nos relajamos, uh, sleep, but not sleep. durmiendo pero sin dormir. It seems Esto quiere decir you think nothing, que estás nothing. sin pensar y sin hacer nada. Sostenemos la bola de chi frente de ti. Decimos chi en todo el cuerpo de chi y sentimos que todo el cuerpo de chi se expande. Infinite, uh, chi universe. Se vuelve el universo infinito en chi. Mm. Gracias. Uh. Asleep, but not sleep. Dormidos, pero no dormidos, sleep. continuamos diciendo Solo sentimos esa vibración muy sutil. From deep inside of the body, Desde lo profundo del cuerpo se expande, the universe. se expande hacia el universo infinito. Cuando inhalamos, atraemos el Chi universal a lo profundo del espacio interno. y mm. y mm. mm. The intent, the, the universe, the, Inhalamos amablemente, atraemos el chi puro universal profundamente al interior. Cuando decimos Shu, nos expandimos hacia el universo infinito. Um, Is true. Todo es chi. Observamos el espacio interno infinito profundamente, claramente, hasta que el interior se vuelva más y más pacífico. Gracias. Uh... Gracias. Mm -hmm. Uh, oh, y decimos silenciosamente. Silenciosamente. silenciosamente muy muy suavemente yeah. Sentimos que la conciencia pura está durmiendo en el universo infinito. Thank mm -hmm. en estado dormido, siente que somos universo, y todo el universo se va volviendo más y más armonioso, cada vez más y más puro. Universe, y en todo el universo feel, podemos sentir un que está lleno de un chin muy puro y armonioso. The the say, Solo sentimos todo el universo y decimos silenciosamente. Universe, space. En el espacio de la totalidad del universo. Is, uh, every happiness. Sentimos que hay una felicidad. muy armoniosa. In smile, in the whole universe. La sonrisa interior está en la totalidad del universo. Universal love. Full of the whole universe space. Y el amor universal llenando todo el espacio del universo. All, haciendo que todo crezca, haciendo que todo esté nutrido. Are harmonious universe. Nosotros somos el universo armonioso. sentimos la respiración universal la respiración universal, universal se combina con el sonido Gracias. Mm. um mm -hmm. Ah, se Universe, Solo siente la respiración universal combinada she, she, she, con el sonido shu, decimos shu silenciosamente. In en este universo infinito, en esta completud universal e infinita, yeah. universal love. Sentimos el amor universal, universal profundamente, amando todo, love, the infinitive. Space. Amando el espacio de Chi infinito. The universe, chi. Amando el Chi puro del universo. Gracias. Mm -hmm. Sleep, but not sleep. Durmiendo, pero sin dormir. Ahora sentimos que todo el cuerpo Armonía de chi y el universo se han vuelto muy armoniosos. Armonía es salud. Loving big chi arms and hands. Ahora los grandes brazos de chi y manos okay. abren. Oh, y procure okay. Todo el espacio profundo. Y puro se abre el espacio universal. Y cerramos. Your beautiful class, Ese espacio de chip puro y bello and se cierra reuniendo el chip en lo más profundo de nuestro interior y relaja. Open. Abrir. Wow. Cerramos. The pure universe, sentimos que el universo puro and clouds, está haciendo abrir slowly, y cerrar be, despacio y muy gentilmente so Dormimos en la totalidad del espacio universal, disfrutando de este abrir y cerrar, muy amable. Nos olvidamos de todo. Confía durmiendo en el universo infinito y sentimos que el chi puro del universo está abriendo y cerrando despacio, muy amablemente. The deep inside, already become very pure universe. Siente que en el interior, en lo más profundo, ya es universo muy puro. Uh, she, yeah, the, the Nosotros somos el universo infinito y puro. Everything is empty. Todo está vacío. Your smile. It's in the whole universe. Siente la sonrisa interior en todo el universo. Saludable. Despacio elevamos, la de Despacio elevamos la bola de chi. Las manos por encima de la cabeza. Vertemos el chi. Peaceful, space. Sentimos el espacio muy pacífico y puro. Vamos a través del tan en alto. May. Cuello. Vamos a través del Tanti en medio. A través del Tanti en bajo. Colocamos las manos sobre tu Vacío. We are gentle and deep. There. Hacemos una respiración profunda y muy gentil. And Vacío Panza, uh, let's come up with you and feel lower than Siente tus palmas sobre tu chi y sí, siente la respiración en el en bajo, en el abdomen, durmiendo pero sin dormir. Vacío y mantente ¿Eh? en este estado universal, puro y armonioso, pacífico. Separamos las manos a los lados y abrimos los ojos despacio con una sonrisa interior. Oh, justo ahora nos hemos fundido y transformado con el Chi puro universal. Toda la energía del change, cuerpo fue cambiada, se ha vuelto nueva. Also very la conciencia también se ha vuelto muy uh -huh. pacífica, así With que ahora esa conciencia pacífica equilibra todo el Chi del cuerpo. Life formando una completud, una nueva vida completa. Ahora podemos practicar fundirnos y mezclarnos, transformándonos con el universo <risa> en cualquier parte que estemos. Podemos estar de pie, there, sentados o acostados, she, she, she. decir, fundirnos con el universo. Hour, hours, Una hora, dos horas, hours, cinco, cinco horas, horas solo mantenernos en ese estado. Esto puede cambiar a un nivel muy profundo la vida. Day. Hoy. Hola. Yeah. una una buena práctica? práctica. se <laughs> se encuentran? Good. <laughs> ¿Bien? <Good>. <laughs> <laughs> ah, you. Muy bien. Gracias. Hola. Yeah, Espero que todos se hayan podido fundir en el universo y tengan una vida muy profunda de amor universal. Gracias, okay. uh, Tere. Ahora pues va a comenzar nuestro curso de un año desde el primero de junio. Gracias a todos. Espero que todos puedan unirse y nos ayuden también a difundir este curso de un año, a promoverlo. En este curso de un año vamos a hacer prácticas profundas. The en las que nos fusionaremos con el Chi puro universal a un nivel muy alto, alto de conciencia al estado Minyue y y a crear nuevas relaciones en el nivel de Minyue. Son relaciones libres. Re, uh, no fixation, son relaciones no que no tienen fijaciones, no tienen enredos. Son, son relaciones en el nivel de el amor puro Minyue. So, en el pasado año practice, de práctica practice, de práctica Minyue Kung Fu. Muchas personas empezaron a construir relaciones a nivel de Mingyue y empezaron a mejorar sus relaciones. Y la vida comenzó a ir más allá de los patrones fijos. Pero si todavía no estamos suficientemente estables, Necesitamos train, entrenar y entrenar from the pure self there, desde el ser verdadero puro y desde allí new, crear joyful, playful, flexible, una, un estilo de vida nuevo, flexible, juguetón. Oh. Yeah. For everybody. Así que And espero que todos se puedan unir al programa de un año. Thank you gracias a todos que nos ayuden a difundirlo. Hola. Oh. Oh, Muchas gracias a todos.